Como yo digo, esto va muy bien. Su discapacidad no ha sido una barrera. Quizás porque mis padres le enseñaron así, a luchar. Para él el deporte pues bueno, es una de las cosas más importantes de su vida. De hecho, en un momento dado, dijo que su vida había cambiado desde que llegó Discamino el a ella, ¿no? Porque antes el deporte se pues, tenía eh, que buscarlo él, tenía que ir al gimnasio, tenía que hacer pues, cosas que él iba buscando. Aquí, pues, lo tiene. Yo creo que cuando se pone una meta va por ella, entonces sí que tiene mucha capacidad de esfuerzo y de trabajo, que eso es el discamino, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es un poco luchar contra ti mismo y contra tus limitaciones. Hizo eh, Vigo Santiago. Eh, hace dos años, y el año pasado hizo eh, Valle santiago Bueno, él cuando vamos a los colegios a dar las charlas, él siempre cuenta que tenía eh, una, eh, una ayuda especial. Él dice la palabra adrenalina. Hay una adrenalina que le, que le animaba más que, que a los demás, porque no solo iba a, con la idea de hacer el camino, sino que iba a pedirle matrimonio a Vane en, en la Plaza de Lobrado Es capaz de llegar cualquier sitio, de conseguir, en cualquier punto, lo que siempre ha deseado, es grande. La libertad para mí, pues es poder hacer lo que te dé la gana, y realmente la libertad la experimentas, eh, yo veo como la experimentan eh, pues los compañeros de Javi, cuando vamos bajando una cuesta larga, la velocidad, entonces se levantan en el sillín, se apoyan en el respaldo y hacen así. Eso es impresa lo que es la libertad. Muertes, eh, yo creo que es lo máximo, porque a muerte muertes... Eh, eh, Javi te viene con... vamos a hacer no sé lo que y tú venga va. Y esa muerte ¿eh? vamos a hacerlo sí o sí. Cualquier reto que quiera y pida, ahí estamos echando un cable. ¿Qué es la libertad? La capacidad de volar y mi hermano vuela. Mi hermana tiene la capacidad de, sin poder caminar, volar. Para mí la libertad es poder hacer lo que quería. Que se volar, volar, volar. Para...